Bueno, eskerrikasko guzti hoy. Arratxaldeon, es que Arra hauetan eskerreko iru indarbatera orkesten gara, el Carrequín Podemos coalicio Arequín, bizitze Arriguneán, jartzeko neurriak proposatzen ditugu. Se cumplen 40 años de las primeras elecciones municipales celebradas tras la larga y criminal dictadura. En aquellas elecciones mi partido, el Partido Comunista de Euskadi, se presentaba con el lema «Entra en el Ayuntamiento». Obreras y estudiantes daban un paso al frente y, a pesar de las dificultades, la persecución y la vulneración de derechos que habían sufrido durante 40 años, como decía en sus versos el camarada Gabriel Celaya, tomaban partido hasta mancharse. 40 años más tarde seguimos luchando por conseguir una vida digna para la mayoría social trabajadora en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Y hoy, como entonces, con el esfuerzo de la militancia, ensobrando papeletas, repartiendo folletos, haciendo llegar nuestras propuestas a través del contacto directo con ciudadanía y colectivos sociales. De la misma manera que lo hemos hecho durante estos cuatro años las compañeras de Iravas y Donostia mes a mes en las mesas de barrio. No como otros, seguro que lo habréis visto, como a lo largo de la legislatura y sobre todo en estos últimos días previos a la campaña, los grandes medios de comunicación se han encargado de subir al máximo la potencia de la maquinaria propagandística lanzando las promesas de socialistas y nacionalistas. Quienes han sustentado el Gobierno municipal en esta legislatura, PNV y PSE, llegan dopados a las elecciones, dopados por grandes medios, avalados por los poderes fácticos, porque quienes tienen el poder necesitan que nada cambie. Necesitan este modelo de ciudad desigual para seguir campando a sus anchas. PNV y PSE han dado vía libre a explotadores y especuladores urbanísticos, provocando el incremento de las dificultades para acceder a una vivienda y una precarización de las condiciones laborales. Frente a este modelo nos unimos con un objetivo claro, plantear una alternativa transformadora, que acabe con los desequilibrios sociales y territoriales que hay dentro de la ciudad, atendiendo a las mayorías sociales trabajadoras que vivimos en los barrios. El Partido Socialista, responsable de la Concejalía de Urbanismo, es el responsable directo del incremento de pisos turísticos, porque, como decía Loic, ha flexibilizado la normativa. Ha concedido más de 20 licencias en los últimos dos años, reduciendo así drásticamente las viviendas que eran para vivir, convirtiéndolas en negocio. Esta deriva en la gestión de un derecho básico ha provocado la situación de emergencia habitacional que tenemos, aumentando el número de desahucios de alquiler en más de un 30 en el último año, colocando el precio del alquiler en más de 1.300 euros de media, impidiendo de esta manera que la gente joven pueda iniciar un proyecto de vida digna en la ciudad. El Partido Socialista ha sido responsable también de la Concejalía de Desarrollo Económico. Ninguna medida para hacer frente a la precariedad, ninguna medida con perspectiva de género, a pesar de que en Donostia la brecha salarial se sitúa 1.000 euros por encima de la media de Euskadi. Como organizaciones feministas que somos, luchamos por una ciudad libre de agresiones sexistas, haciendo que todas las políticas públicas se desarrollen con perspectiva de género. Porque, desgraciadamente, las opresiones que sufrimos las mujeres están en todos los ámbitos de nuestra vida. La ordenanza de igualdad que propusimos y presentamos las compañeras de Irava y Donostia sigue durmiendo el sueño de los justos, por la inacción de la Concejalía de Igualdad, ¿Que de nuevo ha sido responsabilidad de quién? Del Partido Socialista. Queremos una donostia sostenible con la vida y el medio ambiente, que ponga freno a la destrucción de nuestro patrimonio. A la desaparición de numerosas villas singulares se le une la tala masiva de árboles, transformando nuestro paisaje urbano y perdiendo parte de nuestra identidad. Donostia tiene los peores datos de Guipúzcoa en recogida selectiva. Un dato alarmante, pero que responde a la necesidad que tienen algunos de alimentar la incineradora. Y os preguntaréis, ¿quién tiene la responsabilidad en medio ambiente en el ayuntamiento? De nuevo, el Partido Socialista. Ante este panorama que nacionalistas y socialistas han dejado en la ciudad, es necesario poner a las personas en el centro de las políticas públicas, garantizando que todos y todas tengamos nuestros derechos básicos cubiertos con el objetivo de tener una vida digna. Por ello, a lo largo de esta campaña estaremos en nuestros barrios, como siempre, ofreciendo propuestas para una vida digna, porque más allá de su ciudad postal, más allá del marco incomparable donde PNV y PSE se gastan miles de euros que son de todas en luces de Navidad o en el Instituto del Pincho, hay que dar respuesta a los problemas que tienen jóvenes, mujeres, trabajadoras precarias, parados y pensionistas que vivimos en los barrios porque se olvidan de nosotros durante cuatro años para venir a hacer promesas en campaña que, como hemos visto, no cumplirán. En este acto de presentación me gustaría destacar cuatro pinceladas del programa, porque para nosotras es muy importante el programa. Estamos marcadas por ese programa, programa, programa de Julio Anguita. Medidas para hacer frente a dos de los retos más urgentes, la lucha contra la precariedad y el acceso a un techo. En vivienda regular los precios del alquiler, sacar al mercado público del alquiler las viviendas vacías. En definitiva, garantizar la vivienda como bien social mediante un parque público del alquiler que ponga freno a la especulación, ya que perdemos vivienda para vivir mientras unos pocos mercadean con nuestros derechos básicos. En el ámbito laboral planteamos un observatorio de la contratación pública para garantizar unas condiciones dignas para las trabajadoras de las subcontratas, el servicio de ayuda a domicilio, la limpieza de edificios públicos, las obras en Anoeta y ahora mismo los y las trabajadoras de Ubic que llevan 140 días de huelga constatan que a pesar de la responsabilidad directa de PNV y PSE su reacción ha sido y es mirar para otro lado. Proponemos un convenio de colaboración entre Guardia Municipal e Inspección de Trabajo para controlar el cumplimiento de las condiciones laborales en sectores como la hostelería, remunicipalizar servicios públicos para su gestión directa mediante fórmulas que permitan la subrogación de las trabajadoras que desempeñan estos servicios, un plan de empleo directo para que el ayuntamiento sea un motor de creación de empleo de calidad. Empleo en sectores que permitan la sostenibilidad de la vida, las personas, los cuidados y el medio ambiente como motor de transformación de la ciudad. Quiero finalizar poniendo en valor la necesidad de avanzar en memoria democrática en la ciudad, porque construimos futuro sobre nuestra memoria digna. La construcción de la convivencia ha de ser motor de transformación hacia una donostia basada en la justicia social, la igualdad y la sostenibilidad. Os animo, por tanto, a votar el 26 de mayo a El Carrequín Podemos, para que se cumpla nuestro derecho a vivir con dignidad. Por una donostia de todas y para todas, Zuekin, Donostia, Gipuzkoa, Eta Euskadi, Visitas Bete. Millasker.